Bien, y para acabar el capítulo de hoy de Big Bang Monarchy, hablamos de Informe Semanal, un programa al que se le empiezan a notar un poquito los achaques de la edad. El pasado sábado realizaron un reportaje sobre la imputación de la infanta Cristina, probablemente el más divertido que han hecho en sus 40 años de historia. En él contaron con el testimonio del catedrático de Derecho Penal, Luis Rodríguez Ramos. Puede que de derecho sepa mucho, yo no lo niego, pero de la familia real me parece a mí que no tanto. Así empezaba su intervención. La infanta Elena en este momento no está imputada. ¿Cómo? ¿A qué aspira este hombre? ¿Ha dicho la infanta Elena? La infanta Elena en este momento no está imputada. Pues sí que lo había dicho. Va vamos a ver, Dani, ¿el programa era en directo? No. ¿Tú crees que se refería a la infanta Elena? No. No. Si el catedrático, el cámara, el sonidista, el director, el montador y el productor del programa no se dieron cuenta, ¿quiere eso decir que los españoles no sabemos distinguir a las infantas? ¡Maldita sea! Ya lo tengo dicho. Elena es la del marido malo y Cristina la del marido peor. Bueno, bien, asu asumamos que el catedrático estaba hablando de la infanta Cristina y sigamos escuchando su declaración en la que intenta justificar que la hija del rey en realidad no está imputada. La infanta Elena en este momento no está imputada. ...está citada a declarar como imputada. Es eh, claro. Este... Eh, vaya, pues no sabía que había alguna diferencia... ...entre estar imputado y que el juez te cite a declarar como imputado. Hombre, sí, la diferencia es evidente. En la segunda definición, además de estar imputado, tienes una cita. ¿Qué es esto? Vale. Bien, y para terminar su speech, Luis, el catedrático... En un requiebro inesperado, se lleva la contraria a sí mismo escuchando. La infanta aliena en este momento no está imputada. Está citada a declarar como imputada. Y parecerá tal situación en tanto dure la declaración. Cuando salga de la misma, dejará de estar imputada. Mateo. Que me ahorquen si lo entiendo. No entiendo nada. Si no está imputada, ¿cómo va a dejar de estar imputada? Nadie puede hacer eso. Nadie puede dejar de ser algo que no es. Bueno, excepto un caso histórico. Cuando Ricky Martin dejó de ser hetero. Eso es. Bueno, y hasta aquí el capítulo de hoy de The Big Bang Monarchy. Okay. Una serie que no se habría podido hacer en Estados Unidos porque allí no hay monarquía. Igual que The Big Bang Theory no se podría haber hecho en España porque aquí ya no quedan científicos. The trophy and the union with we go